Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno, aquí os traigo un gadget de Xiaomi a que parece un candadito. Pues no es un candadito, curiosamente esto es eh, un aparato para medir y para inflar el coche Si quitamos la parte eh, roja del de candadito, que tiene una forma bastante curiosa y bastante, bastante compacta, pues veremos que tenemos el pitorro típico que se mete en los en los neumáticos como veis ahí vale y entonces se nos enciende la pantallita bueno como veis ahí pues bueno indica eh, los psi podemos indicarle a cuánto lo queremos a cuánto lo queremos inflar la rueda y cuando llegue a ese inflado pues bueno lo va a lo va, Lo va a inflar hasta llegar a ese, a ese nivel eh, Luego si le damos a la flechita derecha y Como veis ahí pues tenemos eh, bici Tenemos para coche que, Bueno para moto Que pone a 2.4 Vale, y luego si le damos otra vez, pues tenemos para coche que suele ser a 2,5. Eh, esto, pues bueno, simplemente pues, te da las medidas más o menos. Y bueno, también tenemos, mira, tenemos para hinchar hasta una pelota. Así que nada, eso es un aparato bastante sencillo para llevar en el coche. Vale, aquí abajo pues tenemos lo que es el cargador. Vale, aquí abajo, pues bueno, tenemos el cargador y se carga como si fuera un, un móvil, así que es bastante sencillo de cargar y llevar en el coche. Y simplemente, pues bueno, cuando lo necesites, o lo puedes llevar en una mochila y puedes cargar también tu bici. Si le damos a la derecha, cambiamos de vehículo, ya sea bici, eh, moto, coche o balón. Y a la izquierda, pues se nos enciende una pequeña linternita que cuando vas por ahí, pues te viene bastante, bastante bien. Estaría bien que fuera Powerbank, aunque no tengo ni idea si. Eso es posible o no Y bueno, pues con esto Pues fácilmente puedes eh, Inflar tu coche en una emergencia O sin tener que ir a la gasolinera En los comentarios os pondré el link Va sin referencia ni nada no, no es programa de afiliados ni nada de eso Porque no tengo ese tipo de cosas Pero yo creo que el producto es bastante interesante Así que vamos a probarlo Vale, ya he descubierto cómo pasar de PSI a BAR Si dejáis pulsados el botón de la derecha un ratito, ¿veis? Pasa de PSI a BAR Y BAR, bueno, es la medida que usamos aquí en España Y yo creo que en Europa también Lo que sí, pues bueno, se tarda mucho Pero <ríe> se termina inflando Y también puedes saber con exactitud La presión que tiene tu rueda Bueno, es bastante sencillo de meter Porque realmente esto tiene una rosquita aquí Que simplemente girándola Pues ya se queda enganchado pues bueno, veis que aquí tenemos las ruedas de invierno, ya empieza a hacer frío. Vale, pues lo vamos a poner en el modo de coche, ¿vale? Estamos bici y este es el modo de coche. Aunque sí, pues bueno, me va a costar un poquito orar porque eh, no tengo manos. Así que vamos a ver. Se puede girar. Se mete como si fuera un taponcito, así que no hace falta eh, tener las dos manos libres como pasa ahora mismo que en la que una tengo la cámara. Vale, perfecto, entonces. Vamos a ver y ahora que está en el coche va a poner a con 2,3 Venga, vamos, vamos a inflarlo Si no tenéis mucha idea de cuánto tenéis que inflar eh, las ruedas de vuestro coche, si abrís la puerta del vehículo, el de el piloto suele ser, pues encontréis la presión. Depende de las personas que vayan, pues bueno, lo tendréis que inflar a una presión o a otra. Tenemos tanto bares como PSI. En el producto de Xiaomi, por lo que veo, vienen en PSI, pero seguramente se podrá configurar para poner bares porque los bares son bastante típicos también aquí en España. Entonces, bueno, eh, tenéis para, tanto si no vais por carretera, por, como si vais por una autopista Y, y tal eh, Suele ser 2,5 lo, lo más típico Así que vamos a inflarlo a 2,5 Aunque bueno, aquí pues tenemos las ruedas delanteras Van una presión y las ruedas traseras van a otra Como veis ahí atrás Pues bueno, ahí en esta rueda tenemos 2,2 bares Pues lo típico de un coche Bueno, es 2,5 atrás Entonces bueno, vamos a darle play Está subiendo 2,2, 2,3 bueno, como veis, tarda bastante, así que más bien esto es para una emergencia o para ver si las ruedas están bajas, porque realmente tarda bastante. Y si hace frío, como es ahora mismo, pues te puedes quedar congelado. Así que si tenéis que inflarlo, mejor en una gasolinera. Más que nada porque vas a tardar un buen rato. Y para apagarlo, pues bueno, eh, o metiendo este, este pitorro en el, en el agujerito rojo, o pulsando se apaga se... así que pues nada espero que os haya parecido entretenido este gadget y nada nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego